Hola, en este video voy a contestar algunas preguntas y voy a mostrarles muchas actividades de los cursos del programa Arte, Juego y Aprendizaje. Comencemos. Me preguntan en los mensajes ¿Qué es AJA? Y yo les digo aquí está todo explicado. Me dicen, no, no tengo tiempo, estoy a mil, explícame vos, algo breve. Ok. AJA es un concepto en capacitación que combina la energía, el entusiasmo y la fluidez del juego con los recursos expresivos y exploratorios del arte, en función de un fenómeno de enseñanza-aprendizaje. El programa se organiza en cuatro ejes temáticos que se complementan el ritmo y la coordinación motriz, la manualidad y la creatividad artística, la percepción sonora y musical y la comunicación y el lenguaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Varias personas preguntan para qué sirven las actividades de arte, juego y aprendizaje. Bueno, son más de 90 actividades y todas tienen uno o más fines específicos. Pero como el tiempo de atención es breve, ahí van unos ejemplos que organicé en 8 puntos. No son todos, pero pueden darte una idea. Para vincular la conciencia fonológica con la rima y el ritmo, van tres ejemplos. De una forma muy extraña todo lo que vos hablas. Poro papón. Poro papón. Bipicipiclepetapa. Poro papón. tapa piclepetapa. Vipici piclepetapa. Poro papón. El pirata ricotico. carro cargado de... la percepción sonora focalizada hay un montón de juegos. reparto día a día y puerta a puerta va dejando el periódico puntualmente. En lo de Claudio Scavecchini, quinto Z, la cosa es diferente. Como Claudio es un tanto misterioso, debe avisarle con un código secreto. Para ver lo considerado y atento que es Rogelio, deberíamos saber que al joven del octavo U, más que avisarle, lo que realmente hace es despertarlo. En relación a la numeralidad, ordinalidad y grafía de los números, podés ver tres ejemplos. Con un 6 y un 4, acá tenés tu retrato. Con un 8, te alcanza para tu pecho y tu panza. Con un 3 acostado, los pelos bien parados. Con dos 1 y dos 7 al revés, tus manos y tus pies La mar la marecada La 1 está rota, la 2 tropeada, la 3 ya no sirve, la 4 arrugada, la 5 me lleva bien desplegada 5 nubes Seis gigantes. Siete medias. Ocho agujeros. Nueve guantes. 10 pelusa. También tuve muchas preguntas con respecto al ritmo y las habilidades psicomotoras. Les respondo en tres partes. En cuanto a la motricidad fina, los primeros dos ejemplos. Cinco caracoles negros se han montado en un palillo. Cuentan chistes divertidos. Hablan de caracolillos. Ríen sin parar. Pero de tanto reírse y de tanto contar. Estos es para estimular la coordinación dinámica global. Hay una ola loca. Dos últimos ejemplos en relación a las habilidades psicomotoras, esta vez explorando el equilibrio y la noción de lateralidad espacial. Me gusta más saltar, como la rana, como el conejo, como el canguro y el sapo viejo, como la liebre. Como... Veamos la próxima, que vincula activamente las variaciones de carácter con la inteligencia emocional. Como este señor la cantaba siempre así. Acordaban la canción de la zanahoria. Para asociar la creatividad con el desarrollo del pensamiento lógico, podés ver estos dos ejemplos. Es mi amigo un burro enano, tengo casa en el pantano, no soy negro, no soy blanco. Yo soy verde y no tan malo una actividad para comprender las secuencias o relaciones temporales. Este es un cuento contado completamente al revés. Al principio digo, fin, y al final había una vez, fin. Los buenos leñadores salvan a Caperucita. Ese lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Para comerte mejor! ¡Qué orejas exageradas! Para ayudar a comprender las reglas de la ortografía. Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar. ¡Qué bueno que me hayas acompañado hasta el final! Si te gustó esta pequeña muestra, puedes ir directamente a los cursos y seguir conociendo el programa aquí. Un abrazo y hasta la próxima.